Oldwick, empresa líder en la industria de la salud animal con 40 años de historia, en esta ocasión presentó una jornada de capacitación enfocada en la avicultura. Y la Escuela de Calidad de Carne viene exactamente a traer el tema de cómo podemos providenciar y arreglar cosas en campos para tener una carne de muy buena calidad. Además de tener experiencia en la elaboración de aditivos y premezclas, la empresa encabezada por el Dr. Mark Lyons enfatiza en la investigación y el desarrollo, apoyando a los involucrados en la producción pecuaria, en este caso la avicultura, para determinar los factores que intervienen al producir carne de polvo. Muchas de las veces en, en algunos países más desarrollados la característica es quiero comer una carne que yo sepa que es saludable para mi familia. Pero también hay un punto negativo en eso todo, que es que ese tipo de, de, de animal puede sufrir problemas metabólicos. Por eso fueron tratados problemas de piel, problemas de pluma, y también problemas de la pechuga. En esta escuela, en donde también participaron consultores independientes, investigadores y el vicepresidente de OLDER para Latinoamérica. Hay puntos técnicos en el campo que podemos controlar Podemos entrar con diferentes manejos, gerenciamiento, el comprometimiento de, de la gente que está trabajando en campo para llegar a esa excelencia en la calidad de la carne. El doctor Fernando Ruz enlistó los factores que dentro de la granja, inclusive en las plantas procesadoras, afectan en la calidad de la carne. Hay muchas veces que uno examina cuáles son los puntos en los mataderos en donde se puede tomar algunas decisiones para disminuir la merma. Siendo uno de los que más destacó la nutrición y el fortalecimiento en este rubro, en donde el avicultor puede participar dotando a las aves con elementos como el selenio orgánico. Entonces, un mejor en plume, y en ese punto en el plume ya está aprobado, está por, por investigaciones que hicieron en Carolina del Norte, doctor Frank Tú puedes mejorar el utilizando, utilizando el selenio orgánico, ¿no? el Selflex te, te ayuda en, en ese punto. Sin embargo, el también docente universitario en Brasil agregó que, así como el manejo dentro de las casetas, las plantas procesadoras, la calidad del grano y el emplume, todo es una suma de indicadores que se tienen que atender para lograr una producción exitosa. La verdad es que uh, problemas de pieles, de plumas, es un problema multifactorial. O sea, no es una sola causa, no, no existe una sola manera de defender. Por lo que recomendó que así como la avicultura mexicana con su alto nivel productivo, la producción latinoamericana puede echar mano de empresas como Oltec para blindarse ante los factores que ponen en riesgo la eficiencia y la rentabilidad, además, claro, del bienestar de los animales y el medio ambiente. O sea, hay un conjunto de cosas que tú puedes hacer Uh, para proteger al animal y también el ambiente en que va, que va a ser quien va a agredir eh, este animal. Finalmente, Bianca Martins invitó a seguir de cerca las publicaciones de OLTEC lanzadas en su plataforma virtual de One para dar continuidad en estos momentos de resiliencia que exigen innovar y crear espacios de capacitación. Vamos a tener el lanzamiento de lo que sería la parte de mascota, la parte de equinos y luego la parte de acuacultura. Entonces les invito a entrar en la página de Ortec, la plataforma One y, y participar y ver los temas más actuales que tenemos en, en ese sentido.